¿Qué lleva ahí? ¿Ahí dónde? En el pecho. ¿En cuál? En ambos. Explosivos. ¿Por qué? Por miedo. ¿Miedo a qué? A que el avión explote. Pero eso depende de usted. Exactamente. ¿Exactamente qué? Exactamente ese es el punto. ¿Qué punto? Probabilidades. ¿Qué probabilidad? De que alguien tenga explosivos en un avión. ¿De cuánto es? Bastante. Así veo. ¿Pero cuál es la probabilidad, probabilidad de que hayan sí. dos? ¿Dos qué? Personas con explosivos. ¿Menor? Menor. Entonces, ¿entonces qué? ¿Hará explotar el avión? No. ¿Entonces? ¿Entonces qué? ¿Entonces para que los explosivos... Para que no haya otra persona con explosivos y haga explotar el avión? Comprendo.